Acá parece que llegó el verano. Se ve poquito con este... ...parabrisa. Estamos a 28 de diciembre... ...del 2019. Noche casi ¿sí? se, se nos va este año, va muy poquito y hay que despedirlo y abrazar al que se va a venir, 2020 con toda la polenta. De estamos en la mitad de una historia. Hoy es sábado, un sábado que no es muy común. Cabe, se empezó a mover. Yeah.